No. La no. pelota que el cupa socialista se mira y no se toca. No, no, no, no, no. Guyano no rompa.